Es muy importante cuidar la ciberseguridad de nuestros hogares, nos tomamos muy en serio que no entren ladrones, la seguridad de nuestras puertas, eh, al fin y al cabo que no nos roben dentro de nuestro propio hogar, pero la ciberseguridad de nuestros hogares, que nuestros router, eh, nuestra wifi eh, estén protegidos de, de usuarios usurpadores de, de nuestro ancho de banda que puedan tomar nuestra identidad para poder cometer delitos que puedan estar descargando eh, contenidos ilegales que luego nos puedan repercutir multas o incluso problemas legales a nosotros mismos debería ser una prioridad en mi caso os recomiendo siempre en cada tres meses o cada X periodo de tiempo que podáis creer oportuno y cuando os acordéis, utilizar una herramienta o una aplicación que hay para Android, para iOS, para PC y para Mac de escanear vuestra red WiFi. Esto es, tenéis una serie de dispositivos, la consola, la impresora, el ordenador, lo, eh, los distintos móviles que tienen una dirección de internet dentro de vuestra red local o intranet y con ese escaneador de, de eh, dispositivos, en cuanto encontréis un dispositivo que no es en absoluto eh, vuestro, tendréis seguramente un fisgón, eh, alguien que esté averiguando todos los datos de vuestro hogar o que esté haciendo acciones maliciosas dentro de vuestra intranet de wifi con lo cual eh, el escanear habitualmente eh, nuestra red de ancho de banda en nuestro hogar sería extraordinariamente recomendable y en el caso de encontrar un bichito pues lo suyo es cambiar la contraseña al router, complicar bastante, eh, bastante el acceso de nuevo a ese eh, esos vecinos o ese oportunista que está intentando saltar nuestra ciberseguridad porque realmente nos puede traer muchísimos problemas. Nos tomamos muy en serio la seguridad física de nuestros hogares, tomemos la misma importancia para la ciberseguridad de nuestro eh, hogar, nuestra intranet y nuestra eh, red de wifi. Si os ha gustado este vídeo, pues eh, dadle a me gusta y compartir. Si me lo dejáis en los comentarios, si queréis voy ampliando sobre este tipo de este tema concreto para eh, ampliar precisamente el cómo tengamos una mayor ciberseguridad en nuestra vida personal, en nuestro hogar o en nuestras empresas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Saluditos.